Hoy nos asomamos nuevamente a 2016 para hablar de Katy Rain, un videojuego que sabe desde principio a fin de dónde viene y a dónde va. También disponible en su versión Director's Cut. Alerta de spoilers. Desarrollado en Suecia por Clifftop Games con Adventure Game Studio, nos metemos en la piel de Katy, una adulta joven universitaria estudiante de periodismo que nos recuerda a Laura Bow, fresca en su ambientación noventosa, esta entrega, al igual que una de sus influencias directas de sierra, presentará aspectos fuertes y transgresores en busca de un nuevo modelo de mujer y de sociedad, contrastando paradigmas y estereotipos. Entretanto, se entera de la muerte de su abuelo en su pueblo natal, y decide asistir al funeral a pesar de los conflictos que le acaecen al respecto de su historia familiar. Es entonces que Katy se encuentra con su abuela, que la recibe encantada, y a medida que avanza la historia nos vamos enterando mejor de los vínculos familiares y qué fue de su madre y su padre. En el transcurso del juego nuestra protagonista deberá resolver el misterio que se esconde detrás de la defunción de su abuelo, otras muertes extrañamente catalogadas, la secta local y sucesos paranormales. Con un estilo pixel-art linchesco-carteriano, en un pueblito de los Twin Peaks, Katy no solo sorteará obstáculos para descubrir estas verdades, sino también para hallar la propia y poder así atravesar su pasado, los acontecimientos que marcaron su vida y la llevaron a ser quienes. La locura, la vida y la muerte se entrelazan en su propia historia cómo lidiar con el desarraigo y el abandono, entre tantos otros temas que tocan las distintas tramas que están correctamente conectadas y no quiero spoilearles. Katy no estará sola y parte de la investigación la hará gracias a Vilma, eh digo Aileen, superspicaz y metiche compañera de cuarto. Todos los personajes están magníficamente caracterizados. La música y los diálogos nos meten de lleno y no nos dejan escapar. Querremos jugar sin parar y conocer el desenlace. La dificultad es media, con una lógica de juego muy amena y comprensible, al igual que la caja de acciones y el inventario. Al concluir este viaje, ni Katy, ni Elin, ni nosotros volveremos a ser las mismas personas.